Soy XX Creepijuanitoomi69X. Hoy los voy a contar una creepypasta que me paso en serio de verdad es real. Bueno pues estaba yo a las 3.00 AM jugando a mi juego favorito, RTX, también llamado patata simulación juego cuidar virtual aventura juego comida juego juego HD. Entonces sus ojos se pusieron negros y empezó a fluir sangre muy realística, pero no le di importancia. Luego Pau habló y dijo te mato porque hueles mal, pero no le di importancia. Luego empezaron a salir cascadas de sangre de la pantalla, pero pensé que era un pequeño bug y no le di importancia. Entonces vi que había un pixel fuera de lugar, y eso ya era más grave y me asustó mucho. Y caí dentro de la pantalla asustadito del todo mientras Pau reía y reía y entonces me desperté y mi teléfono estaba muy dañado pero aún funcionaba. Intenté abrir Power RTX, porque me encanta el juego pero se escuchó una risa y el juego se borró por sí solo. Pero no se preocupen, que enseguida lo vuelvo a instalar y subo Gameplay. Esto han sido historias de miedo con xx barra baja creepy juanito god 69 barra baja xx. Suscríbanse y denle a la campanita y al like para más Gameplays, cree epic pastas, tops y reacciones con lo que noto. Por favor, suscríbanse. Adiós. Fin.